Hey, ¿qué tal? Estás en Twitter. Yo te voy a enseñar a modelar la casa de los Simpsons. Ya que algunas personas me habían pedido. Voy a utilizar estas dos imágenes que ves en pantalla. Para comenzar, tenemos que sacar las formas básicas. A mi parecer, yo le veo eh, tres formas básicas que son tres cubos. Aquí voy a sacar la primera que, está, que se encuentra en el bloque más grande. Justo esta que está aquí. Acá también le veo otro cubo. Y también en la parte de atrás, que a la final nos daría algo así. Ya teniendo como referencia esto, pasamos a modelar en SketchUp. Así que comenzamos con los pasos. Bueno, SketchUp te saldrá de esta manera. Entonces comenzamos a borrar este. Y vamos a pasar esos tres volúmenes que dibujamos. Que es la base de la casa de los Simpsons vamos primero a dibujarlo en planta así alzamos vamos a proporcionarle creo que es algo de esta manera igual podemos ir modificando ahora vamos con esta herramienta de acá hacer el otro volumen el otro volumen va algo así justo llega al tope tiene una altura más o menos ahí. Creo que este es un poco más alto. Y vamos con el último volumen. Que va al mismo nivel. Pero un poco más alto. Que este de aquí. Un poco más bajo que este de acá. Vamos modificando. Hasta que estemos conformes. Creo que está un poco más largo. Y este también. Más alto, más alto. Siempre vamos girando a ver si algo no cuadra. Si es que no nos gusta la proporción. Esto que estamos haciendo ahorita, las bases de la casa, es de bastante importancia ya que nos va a dar o sea, la forma de la casa de los Simpsons. Solo imagínate si fuera de esta altitud y ya le pondríamos el techo. O sea, no se vería como la casa de los Simpsons. Entonces así mismo o sea, tenemos que tomar en cuenta que tenga una proporción más o menos parecida. en este paso vamos a hacer los techos vamos a comenzar con este grande hacemos una especie de triángulo le hacemos un desfase en la parte interior eso de este grosor y con la herramienta de empujar y tirar extruimos esto de acá y acá y le quitamos este de aquí le mandamos al tope al tope con la herramienta de borrar borramos estas liñitas que no nos sirven uy, control z si algo sale mal ahí está bien vamos a dibujar que eh, okay, una viga de madera o sería conveniente hacer un desfase así mismo pa. esto que vaya al tope y de acá al, no al tope ahí sería más o menos como está la imagen como les digo es importante o, o de gran ayuda que imprimas la hoja y la pongas al lado del monitor entonces ahí vas modelando y mientras vas viendo la imagen ¿eh? ya por una que no era probamos esta de control Z a ver esta de aquí esta de acá y esta que está acá acá se me pasó esta menos la casa estaría más o menos por aquí Ya Vamos y tiramos Tiramos esto de acá A ver acá Cómo le haríamos Vemos que nos sale poniendo una línea perpendicular así y si no reconoce la paralela también de este lado hacia acá y de acá otra hacia acá paralela eso volveríamos estas que no nos sirven enredo a ver Este se sale con un poquito y este sale un poco más. Bueno, no tanto. Un poquito esta y esta ahí. Esta un poco más ahí y esta le jalamos. Bueno, ahí tendríamos el primer techo. Mm, más o menos está. Continuamos con la segunda cubierta, le hacemos de la misma manera. Dibujamos aquí en esta parte, va bastante inclinada. No nos olvidemos de hacer el, el triangulito para que los dos lados estén iguales. Le hacemos el desfase aquí. Esta parte de acá le, le continuamos. Borramos las líneas que no nos sirven. Esta pequeñita de acá y esta de acá. Con esta herramienta le empujamos esta parte de acá y le empujamos acá hasta el tope. A veces se crean estas líneas que a veces nos, nos perjudican y es mejor borrarlas de una vez. Esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Estas también no nos sirven. Tratando de que sea lo más limpio posible nuestro dibujito. Bueno, ahora vamos a, a dar la forma. La cubierta, lo que pasa es que se cruza hasta acá. Hagamos otro abajo hasta mientras, nomás, para que nos sirva de base y dibujar encima. Boramos esta leñita también. Boramos esas leñitas que no, no queremos que salgan. Y ahí ya tendríamos. Acá se me he quitado, no sé por qué. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacer la, la tercera cubierta. Este está, de he sacado. ahí. Vamos a tratar de que sea esta esta cubierta paralela a esta Algo ahí Sí, creo ¿Qué será? Aquí tiene que alcanzar una, una ventana, le recuerdo Veamos si le hacemos Un poquito menos inclinada la cubierta A ver más o menos por aquí. Entonces le hacemos el desfase. Si ven que se crea el desfase hasta la parte de acá. Es porque aquí está abierto esto. Entonces también le toman en cuenta esto. Entonces para eso le cerramos. Solo con una liñita aquí. Y si tranquilamente nos, nos coge el desfase solo en esta parte. Hagamos un poco más delgado eso ahí. Como ya hicimos antes, continuamos la liñita. Borramos los que están en exceso. Es un poco más fácil, como les digo, estoy viendo en la imagen al lado del monitor, en la hoja que imprimí. Porque la, la que modelé antes, me acuerdo que era... A ver si se crean estos errores de aquí Creamos un cuadro y esto le borramos así Bien A continuación le voy a poner las puertas Pero antes de eso voy a poner la chimenea A ver primero le voy a hacer separada Una forma más o menos ahí con una altura no tan grande ahí, un poco más delgada. Más o menos a la mitad comienza un poco más delgada. entonces aquí lo que hacemos es ir en un lado después en el otro lado Esto. no me salió corremos esta liñita que está aquí dibujamos otro cuadrado acá y otro acá y extruimos hacemos el desfase y esta cosa perforamos y esta leñita le borramos un poquito más grande muy grande de este lado eso si sí, existe la chimenea entonces ahora la tomamos y la movemos sí, tal vez ahí. para no complicarnos le hacemos mejor le creamos un grupo eso ahí, entonces ahí no se pega a lo demás por si acaso nos toque moverla y ahora si sí continuamos a hacer las puertas comenzamos con la más fácil que es esta de aquí que va algo así si te sale muy grande no, no importa, le puedes modificar pues está un poco menos salida eso ahí en la parte de arriba hay una pequeña ventana metemos al wave, tratando de que esté bien proporcionadito eso ahorita solo vamos haciendo perforaciones más después le vamos a hacer un poco más de detalles vuelta acá en la casa eh, en el bloque principal tenemos dos ventanas así bien ahora vamos con la puerta central que está de esta manera está puesta una especie de grada y de ahí sigue la puerta ahí cogemos la herramienta de arco y le hacemos el arquito sí. le hacemos el desvase A ver, ahí Bueno, ahí Ya, entonces ahora vamos a Meter esta de aquí Y sacarle un poquito Un poquito nomás, eso ahí Menos, menos Eso ahí Sí Ahora vamos a Poner una ventanita que hay por acá hay una acá tratando que sea el mismo nivel si ya quieres que sea exacto le trazas una línea acá y otra acá y acá y ya tienes el nivel de esta ventana pero como no quiero tener exacto le hago el ojito ¿Ya? abajo creo que estaba bien antes ya a ver. Sí, nomás voy a seleccionar solo las líneas que están aquí y sí. las voy a copiar y a pegar nos voy a pegar porque creo que no copié la de abajo y extruimos ya ahora continuamos con esta ventanita que está acá y con esta ventanita que está acá a ver bueno, ahora vamos con las ventanas que van aquí Que pienso que es lo que le caracteriza a la casa de los Simpson? Vamos a dibujar primero aquí Más o menos para Para ver el ancho No es tan alta realmente Va, O sea, no va, no va pegada al suelo Pero no pasa tanto de la puerta lo voy a dejar ahí ya entonces lo que va a hacer es bajar unas líneas para dibujar afuera Ya, lo que se hace primero es es hacer un arco en el suelo de esta manera nos ponemos eh, en esta vista para que el arco se, al, se alce hacia arriba así es la línea azul cuando ten, tengamos la línea azul quiere decir que está bien Voy a borrar esto que está acá Le saqué estas líneas solo para tener el ancho que me coincida, Porque necesito hacerlo afuera Si es que no me entendieron esa parte Este es el SketchUp 2013 Así que la herramienta que vamos a utilizar Tiene este icono que está aquí Y se llama Sígueme Yo en el, en el tutorial que hice de, Para enseñarles SketchUp Cómo hacer una esfera Ahí eh, les indico cuál icono es y cómo utilizarla. Bueno en este caso en el 2013 es este icono de aquí que se encuentra en ver barras de herramienta y edición. La quitamos, la ponemos. Entonces se utiliza de esta manera. Seleccionamos esto y tratamos de darle el giro. De esta manera. Me faltó esta parte de acá. Ponemos control Z. Ahí está bastante bien. A veces estas líneas de acá se generan y no hay como quitarlas, pero en mi caso no afectaría tanto, porque la pared le va a tapar. Pero esto es lo que necesitamos. Me había olvidado que antes de hacer esto tenías que sacar eh, una copia de la base. A ver, vamos a sacar una copia. Una copia de esto. de ahí ya tranquilamente podemos hacer, vamos a repetir todo eso, ahí tenemos ahora para qué sacamos esto, es para dibujar la forma de la ventana, porque si nos damos cuenta la parte de arriba es redonda, de aquí ya es, es líneas rectas entonces aquí vamos a dibujar la línea del medio para que nos salga recto esta línea también acá no creo que está recto ahí ahí está bien borramos la línea del medio hacemos un desfase quitamos esto Tenemos esta parte de acá. Hacemos acá estos como que apoyos. También en la parte de acá. borramos estas líneas también borramos esta liñita oh no se me borró lo que no era esta liñita de acá ahora la borramos y acá borramos esta que está acá si sí. ya está teniendo un poco más de forma esa ventanita bueno, ahora también vamos a poner otra, otra liñita por acá. No me reconoció la paralela. Bueno, ahí sí. Tal vez ahorita no me, no me entiendas lo que estoy haciendo, pero ya te vas a dar cuenta. Bueno, ahora comenzamos a darle altura. Creo que es ahí. Y así extruimos todo. Esto es acá. Esto a esta altura mismo. Esta a esta altura mismo. Así extruimos todo menos el filo de afuera. Menos este filo que está aquí nos falta este le hice bien sí ahora este filo de acá le hacemos así bueno ahora lo vamos a tratar de poner la tapita borramos este de acá de nuevo seleccionamos este y le ponemos mover seleccionamos la esquinita y le ponemos en la esquinita de acá ahí está la tapita entonces este así es mismo le movemos mover eh. ahí está una de las ventanitas para que no son, se nos dañe le seleccionamos todo y creamos un grupo Clic derecho y crear grupo. Eso ahí ya no se nos mueve. Cogemos el de mover y lo arrastramos hacia acá. Lo movemos un poco hacia abajo. Presionamos S. Lo hacemos un poco más pequeño. borro estas líneas que no me sirven trazo una línea hacia acá este lo copio y lo pego afuera selecciono la herramienta de mover selecciono su esquinita y vamos a ponerle simétricamente eh. ¿Qué tal? Ahora le vamos a dar un poco más de detalles. Entonces en la parte de acá cogemos esta herramienta y le vamos a poner las ventanitas que está acá. Esto le eliminamos. Creamos en el centro. el palito que está ahí este divisor ahora en este punto medio lo unimos con el punto medio que está acá falla de nuevo este punto medio con el punto medio de acá de la misma manera en este lado Borramos esta línea que está acá. Ponemos el divisor. Lo extruimos. Lo centramos. Cogemos esta herramienta de aquí. Y unimos este punto medio. El punto medio se ve con ese. Con esta cosita redondita azul, y ya está, eso sí. Así mismo en la parte de acá, borramos esto y extruimos esto que está aquí. Punto medio con el punto medio, este de aquí. Punto medio con el punto medio, La pegamos hacia acá, a ver que esté lo más centradito posible que no se vea muy feo esta es la parte de acá está en la control z a ver este punto medio con este punto medio toca tener bastante paciencia con esto eso falta este de acá borramos este que está aquí Creamos este divisor, la ventanita. Lo centramos. Control Z. Lo centramos. También del otro lado aquí. Que voy hasta acá, sí. Y de la misma manera. Punto medio. Con punto medio. una especie de hundidito eso vamos poniendo detalles en la parte de acá también punto medio pero que digo el divisor ¿Ve? Se ha borrado esta línea de acá. Punto medio con esta herramienta de acá. Este punto medio. Y por último este de acá. punto medio con este punto medio de acá arriba tal vez te aburra este vídeo porque me estoy demorando mucho pero no quisiera cortar porque capaz que hago algo y me has de decir cómo hice esto ya entonces también hay detalles en la parte en esta parte de acá una especie de palitos pongámosle un delgadito así también pasa por el medio y uno acá a ver dos pasan en el medio uno por aquí y el otro a este nivel más o menos parte de acá una parte de acá una parte de acá en una parte de acá Vamos a extruir un poquito nomás Ahí Ahí Ahí Le cree grupo de nuevo para que para que esté uno mismo aquí este sería tendría que ser un poco más más salido ya, quedaría algo así entonces este de acá lo borramos y con este de aquí copiamos de nuevo lo pegamos afuera le damos el punto de referencia que es este de aquí y lo movemos Así mismo que sea simétrico, ahí ya, ahí está dado detalles. Otro detalle sería este de aquí, saquémosle un poquito, dibujémosle un circulito. y dibujémoslo en un rectángulo y borramos estas líneas de acá y esto lo metemos, eh, eh, ya. muy bien más detalles que podríamos hacerle acá hay un detalle, como le hice bloque tenemos que meterlos aquí haciendo doble clic nos metemos afuera y nos metemos así no se hace fuera del bloque vamos a coger esto así y esto así tal como está en la imagen que les ha mostré al principio le metemos un poquito, no mucho un poquito nomás más detalles que podríamos poner creo que que es todo borramos esta línea que está acá y está acá vamos a hacer esto de aquí, verán vamos a poner un, el tapete que está aquí le vamos a dar un poquito de grosor dibujamos eh, en la superficie la planta el recorrido de los simpson más o menos de una vez vamos dándole esta profundidad la leñita marcamos marca acá Que no se pase hasta ese nivel, le hacemos la línea aquí. Tenemos que ver que la línea que hagamos sea azul, entonces ahí quiere decir que es completamente recta, perpendicular a la superficie. Esta más o menos va a este nivel que está acá. En cambio, esta de acá. Llega hasta la calle. En la parte de acá. Bueno, eso sería la entrada nomás. sería un poco más hasta A ver hagámosle un poco más Que sea hasta por acá Vientos de ahí vemos si nos sale la vuelta De acá hasta acá y toda esa parte de ahí iría césped vamos a poner de una vez césped para que para darnos cuenta porque me estoy perdiendo ya en esto vegetación y eso solo hasta mientras solo el césped yeah. entonces del césped seguiría en la parte de acá la vereda la veredita hagámosle todo hasta acá que sea que se vea la calle entonces ahí sería algo así la calle ¿Sí? en esta parte vamos a tratar de de ponerlos en esta vista en esta fachada para que se alce de este modo acá es un poco más fácil ya tenemos esa referencia entonces le unimos acá así a ver, primero tenemos que marcar la referencia de ahí sí al cuadrito al cuadrito borremos estas leñitas que no nos sirven Este, este podríamos hacerlo un poco más alto. Esta leñita también. Borremos estas leñitas de acá. Creo eso nomás. Bueno ahora les toca el texturizado, ya. esto ya les había enseñado en los anteriores tutoriales que he hecho de SketchUp. Entonces comenzamos texturizando con esta herramienta que está aquí, te saldrá todos los materiales, te saldrá toda la lista, te saldrá así. Entonces yo comenzaré con, con la pared, para la pared yo, utilizo, yo utilizaré revestimiento y este material que está aquí es material de cemento pero tiene ese como texturizado este, este texturizado para lo cual yo le edito le edito de esta manera en edición y le ponemos el color de los simpson se pinta todito lo que pasa es que está hecho bloques si y pinto se pinta todo entonces tenemos que meternos dentro del bloque Ahí ya podemos texturizar individualmente. Seleccionamos nuevamente. Y vamos a comenzar con este. Editar y le ponemos el color parecido al de los Simpson. No recuerdo muy bien, creo que es ese tono. Por acá tengo la imagen. Si sí, le vamos a poner eso, ahí, que está aquí, le hacemos a un lado y comenzamos con esto. Este de acá, este de acá, este de acá. Todos los lados de la casa. y esto que está acá por supuesto también tenemos que tomar en cuenta estos filos no sé si la chimenea también tiene el mismo color si sí, tiene el mismo color le pintamos También acá Giramos, giramos hasta ver si algo falta. Falta esto de acá. Falta aquí. Bien, ahora vamos a comenzar por el techo. Para el techo, podemos utilizar esto que está acá. A ver, fijémonos en la imagen. Solo es color. Pero nosotros vamos a texturizarle un poquito, un poquito más de, de textura de relieve. A ver. No es necesario que cuando diga eh, metal, este metal sea solo para metales. Como le puedes cambiar de color, le puedes simular otra, otra herramienta. A ver, en mi caso, cuál le pondré. Revestimiento, asfalto, revestimiento ¿Será que le pongo este de aquí? Edición, escala, pongámosle 1 Y el color tiene medio café ¡Vaya qué es eso! No cogió ese color Un poquito más oscuro creo que es Así es, entonces le echamos la texturizada y acá ya el color depende más de ti, un poco más claro, más oscuro de cómo le veas la casa de los Simpsons y de parte de acá también, aquí. seleccionamos este de aquí y nos metemos en el sólido en este grupo volvemos a la herramienta de pintar y a eso ahí hacemos esto también la de parte de abajo le texturizamos acá falta estos filitos acá ya ahora vamos con el otro pero como me da pereza mejor le hago lo que le hice antes acá para copiarlo. Borremos todo esto. Nos metemos de nuevo en el grupo. Y falta este poco de acá. Nos metemos de nuevo. Falta de acá. Pasa esto porque yo creé dos veces el grupo. Entonces me meto ahí. Pero me meto solo a la primera capa. Y me meto otra vez. Ahí me meto a la segunda capa. Espero que entiendas eso copiamos el grupo, copiar, pegar, lo ponemos acá no, no, no si sí, de una vez copiar, pegar, lo pegamos acá lo ponemos en este de mover y a la justo ahí no, no, no, ahí movámosle un poco más acá eso si quieres trabajar con medidas en este espacio de aquí te saldrán las medidas cuando pongas una línea harás clic y presionas con el teclado numérico en metros lo que quieres poner ahí sería un poco más exacto para dar distancia acá y distancia acá y ahora lo que falta es el vidrio Vamos a seleccionar a translúcida. El color creo que tiene un color... Bueno, referente al color del vidrio es un poco azulado, azulado claro. Entonces sería esto de aquí. Vamos a meternos en el grupo y texturizar este de aquí, azulado. Ay, esto de acá. Eh, qué belleza. se puede vener, ver en el interior vamos al color de la puerta que es madera a ponerle color esto de madera nos metemos en el grupo de nuevo imagen está bastante oscuro entonces cogemos esa madera la oscurecemos sí. vamos a asfalto y vestimientos seleccionamos de aquí y, y marcamos esto de acá vamos a metal Metal seleccionamos aunque sea este nos metemos en el grupo para texturizar esta parte de aquí Vemo vemos el color más o menos casi el mismo pero un poco más anaranjado a ver, busquemos. Este está bastante bien. O hay uno que se dice persianas. Persianas. Puede ser este. Le escalamos uno. Bueno, dos. Y elegimos el color cremita. Sí. algo así, vamos a la chimenea y este espacio que está aquí para texturizarle le ponemos ladrillo ladrillos eso 4,5 si sí, ahí queda bien también acá abajo eh. bueno ahora vamos a texturizar el suelo que así mismo sería con asfalto y revestimiento la vereda recubrimiento del suelo no creo donde sería tal vez este sí que hice Pintamos de nuevo el césped, vegetación. Para esta parte de aquí lo que vamos a hacer es irnos a vallas y ubicar, creo que serían estas. vemos otra vez para que no llegue el Flander si no ese Flander se entra bueno para editar esta parte de aquí no, yo sea en mi caso me voy a internet y busco tapetes de bienvenida y busco uno que sea apropiado no pongámosle este ver imagen original y descargar Guardémosla en el escritorio entonces el, en, seleccionamos cualquier material de cualquier tipo y texturizamos esta parte de aquí nos vamos a edición y nos ponemos en examinar imágenes buscamos la imagen que descargamos es esta de aquí la abrimos y la escalamos. Pongámosle en un 4. Pongámosle en un 3. 2. 2. 1,6. Vamos probando hasta que nos coincida. Para no estar así, lo, lo, lo, lo lógico es tener una imagen con esta misma proporción. Entonces ahí te calza de una. Fíjate dos. a ver pongámosle ahí. ya y este con tapete y todo. Bueno, ahora te voy a explicar sobre los diferentes motores de render que yo utilizo. Eh, yo no utilizo v eh, para SketchUp, no lo utilizo. Eh, yo te aconsejo eh, utilizar este, este que ves aquí, que se llama Shader Light. Es bastante bueno. Te deja configurar eh, el tamaño de la imagen, HD, todo eso. Esta es la de, de lo que avance tu pantalla custom tú mismo le puedes dar eh, el tamaño de la imagen que quieres para exteriores autos tiene innumerables, innumerables opciones puedes editar también aquí los materiales echémosle un vistazo tienes metal le puedes dar eh, ese brillo metálico lo ves aquí como se refleja al exterior tienes translúcidos veamos qué tipo de translúcidos hay ahorita estoy, estoy seleccionado este material que está acá en bienvenidos por esas razones que sale esta imagen acá El otro, el otro motor de render que te digo que también me funciona bastante bien es maswell pongámoslo en ver herramientas por aquí debe estar velo aquí está Maswell esto acá está la barra de Maswell bueno este es lo que tiene bastantes opciones eh, tienes que instalar el programa Maswell en sí porque también funciona para programas como 3D Max Maya para bastantes entonces esto se abre en los programas tienes bastantes opciones este es el programa en sí, renderizar en el programa exportar al estudio y no es que son tres programas y los exportas estos tres programas pero para renderizar re directamente aplastas este de aquí bueno esto te deja eh, editar los materiales tú editas aquí los materiales Forma en que tú lo quieres ver, acá le da ese color metálico. ¿ves? Si te das cuenta, en esta parte de acá eh, podemos utilizar la iluminación, el sol, el tipo. Por ejemplo, mira esta imagen que está aquí, está es renderizada con Maxwell. Y no le edité tanto, solo le activé las sombras y le mandé a renderizar, y me da bastantes resultados. Mira aquí cómo se refleja las sillas en el vidrio, parece que tuviera bastante relieve, trabaja muy bien con las sombras, con la luz. Entonces, te, te, te aconsejaría también ese. Y por último, el programa eh, que lo tengo lastimosamente desinstalado, que se llama Lumion lo puedes ver en, en mis anteriores tutoriales que cómo trabajo con SketchUp y, y Lumion que es para texturizar y ambientar en vivo se mueve el agua, se mueven las personas bueno esto fue el tutorial, espero te haya gustado yo renderizaré las imágenes en, en este y en Shadowlight y las pondré en mi página de, de Facebook de Twitter así que... Te dejaré en la descripción el link si es que la quieres ver las imágenes para que, para que cheques qué tal es el render de los dos motores. También no olvides de suscribirte y ponerle me gusta a mi página. Nos vemos.